Jesús Manuel Cáceres, el chofer que golpeó al coronel escolástico en medio de una protesta ayer, se entregó a las autoridades policiales en horas de la mañana de hoy. En medio del proceso, expresó su arrepentimiento y afirmó que golpeó al uniformado luego de que éste lo agrediera físicamente. Bueno, ¿y me agredió primero? No. ¿Por qué pasó todo entonces? Cosa de la vida. En la el momento, sí, señor, sí, señor, sí, perdón, que se solucione todo de la mejor manera. En tanto que el director regional nordeste de la Policía Nacional, general Olivense Minaya, dijo que garantizará la integridad física del detenido. Nada, dale el debido proceso. ¿Qué proceso se No tiene su orden de arresto, mandar a la fiscalía. Eso okay. lo vamos a hacer, lo que está establecido por norma, por ley. ¿Por qué coronel está presente? Dígame. lo la está presente? Bueno, está en su trabajo, trabajando. ¿tá? Ellos no hay problema. está trabajando. El coronel escolástico no estuvo presente en medio de la entrega, pese a que sí estaba dentro de las instalaciones del cuartel. Joanny Cordero, NTN. Su noticiero regional.